Amigas, amigos de Cauquenes. Les habla Ricardo Verdugo, ex candidato a alcalde por la Comuna de Cauquenes. Lamentablemente, el día de ayer recibí un balde de agua fría, ya que me comunica el presidente nacional del partido de Muerte Cristiano que mi candidatura a alcalde es bajada. Yo jamás he bajado mi candidatura. Jamás quise bajar mi candidatura. Siempre quise ser al candidato a alcalde por Cauquenes. Lamentablemente, esto se dio a fuerza mayor. El partido tomó esta determinación. Eh, producto de la presión política ejercida por otros partidos políticos. Eh, me duele mucho, estoy triste, estoy con mucha pena, porque realmente eh, creo que, que de al debe con muchos cauqueninos y cauquenina. Eh, todos queríamos, y me incluyo, un cauquenes mejor, un cauquenes más justo, un cauquenes con más oportunidades. Quería trabajar para eso. Eh, hoy día para mí es un día. Eh, de llamados telefónicos de, de, de muestras de cariño eh, también he leído por ahí en, en, en algunas partes donde cuestionan y dicen que yo me da qué. yo no me qué. a mí el partido me bajó yo por ningún motivo hubiera bajado mi candidatura yo quería trabajar por Cauquenes y de hecho hoy día eh, desde mi idea, lo voy a hacer voy a seguir haciendo cosas por Cauquenes de mi idea. Estoy, estoy sin palabras, estoy, estoy amargado, porque realmente eh, me dolió, me dolió que me hayan bajado, porque yo no me quería bajar, y yo por ningún motivo me hubiera bajado. Yo quería un caoquienes mejor, yo quería un caoquienes más justo, yo quería trabajar por todos los cauqueninos y quiero que me crean, quiero que confíen en mí. Eh, hoy día eh, hubo un partido que mandaron cartas, eh, amedrentando a mi partido diciendo que si no me bajaban, eh, le quitaban el, el respaldo político a la candidata a gobernadora regional, eh, Cristina Bravo, eh, lo cual lamento mucho. La gente está cansada de ese tipo de política matonesca. Eh, y a raíz de eso, yo hoy día tomé la determinación y la decisión de suspender mi militancia en la DC y renunciar como militante al Partido de amor Cristiano y quedar en forma independiente, ya que hoy día la ciudadanía está cansada del partido político y justamente por estas cosas, por estos hechos. Eh, les pido disculpas, Cauqueninos, les pido disculpas, Cauqueninas, por no haber podido concretar este proyecto, eh, por no poder estar en la papeleta. Les doy las gracias por haber confiado a todos aquellos que confiaron en mí y que creyeron en mí. Les pido disculpas y les juro les juro que yo mi candidatura no la bajé. A mí el partido me bajó el día de ayer. Les mando un fuerte abrazo y les digo que tengamos esperanza, porque en algún día será realmente la ciudad de la esperanza. Me han preguntado a quién voy a apoyar, por quién votaría. La verdad es que yo jamás votaría por Domingo Leiva y tampoco votaría por la señora o señorita Alejandra Ramírez ya que no me representan y no representan a los cauqueninos. Eh, seamos muy cuidadosos por, por quién votamos y, y por quién elegimos. Pero bueno, cada cual sabrá. Eh, pero lo único claro es que yo hoy día ya no soy candidato, hoy día ni el partido me bajó y yo no me bajé. Para que no haya más cuestionamiento de mi persona, porque tengo familia, tengo señora, tengo hijos y, y realmente hoy día ha sido una jornada negra. Ha sido una jornada triste para mí porque porque en la vida yo creo que uno tiene, tiene objetivos bonitos y, y realmente un objetivo muy bonito que yo tenía en mi corazón era poder contribuir a mi comuna y verla crecer. Bueno, les mando un abrazo a todos y Cauquenino y Ricardo Tortugo realmente quiere a Cauquen y los quiere. Un abrazo. chao